Buenas a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, en este vídeo más que especial. Hoy tenemos un tutorial o una guía de Warzone, sí, cómo ser profesional en Warzone. Yo soy profesional, no, tú lo eres, tampoco, así que te voy a hacer una guía de cómo he mejorado tan rápido en simplemente dos semanas para que entendáis un poquito cómo va el mambo de todos los videojuegos, cómo se aprende en esto de los videojuegos, cómo se mejora en esto de los videojuegos. Así que bueno, no me voy a enrollar mucho más porque espero que el vídeo no sea muy largo, pero vamos para adentro. Primer paso, descargar y iniciar el juego. Era una coña, ¿no? Estaréis diciendo, este tío es gilipollas, no le dejar mi like. Descarguéis el juego, tenéis el link en la descripción. Segundo paso, ajustar los gráficos como queráis vosotros, pero que vayan óptimos. ¿A qué me refiero con óptimos? Si tenéis un ordenador gaming con el cual podéis jugar competitivo tranquilamente y queréis dedicaros a esto, mínimo tenéis que correr a 80-70 FPS el Warzone. Os parecerá poco a algunos porque Warzone es un juego que genera y pide mucho a tu PC, ¿vale? Yo que tengo un PC bastante correcto, corro unos 90 80 vale o sea que os recomiendo que vayáis por el mismo tono igualmente os dejaré en la descripción una página que se llama pro settings en la cual os sale la configuración de casi todos los jugadores y ahí podéis más o menos pues copiaros un poquito aunque yo siempre he dicho que no se basa en copiar sino en aprender pero si sí veo que el vídeo muy apoyado os traeré una segunda parte de este mismo vídeo hablando simplemente de los gráficos un vídeo completo Configurando la NVIDIA card, configurando los gráficos de Warzone, todo para que el juego vaya óptimo y se vean los personajes lo mejor posible. Tercer punto del vídeo, controla tu sensibilidad. ¿Esto cómo se hace? Tenéis que vosotros buscar vuestra propia sensibilidad, con cuál os sentís cómodos. Hay gente que no mejora porque se cambia la sensibilidad cada dos por 3 porque nunca se adecua a una. Está bien cambiar, pero no todos los días, no todas las semanas, no todos los meses a lo mejor, cuatro veces al año. O una cosa así, cuando tú veas que ya no has llegado a ese umbral de mejora, que ya no puedes pasar de mejorar, ahí es cuando te cambia la sensibilidad, para ir mejorando cuando tú llegas a un nivel máximo con una sensibilidad un poco lenta te la subes para mejorar esa sensibilidad lenta a una sensibilidad alta no vas a mejorar la sensibilidad en dos días y cambiártela en dos días es totalmente imposible así que eso, controlar tu sensibilidad Podéis utilizar otra página que voy a dejar en la descripción que cambia la sensibilidad de un juego a otro. Imaginaos que vosotros jugáis en el Fortnite a, yo que sé, a 10 de sensibilidad. Pues pones juego en Fortnite a 10 y te pone exactamente la sensibilidad que tienes que poner en Warzone para que sean idénticas. ¿Vale? Un aplauso por mí. Cuarto, una vez tienes tu sensibilidad, la practicas en programas externos. ¿Qué son estos de los programas externos? Hay muchos de ellos, Aimlab, AIM beast Kovac, miles y miles y miles que estaréis viendo en pantalla y saldrán y es que estos programas son dulzones, dulzones, porque podéis practicar mucho el aim en un tiempo muy corto y con mucha mejoría. Además, hay algunos programas como en AIM lab que te sale un recorrido, un historial, que tú ves tu propia mejora porque tiene unos archivos en los que te dicen cómo fue tu primer día y cómo ha ido tu último día. Además, que podéis practicar ejercicios importados de los mismos juegos o sea gente que ha hecho ejercicios para practicar warzone gente que ha hecho un ejercicio para practicar Valorant, entendéis no a lo que me refiero no me quiero poner muy pesado quinto una vez ya tienes la configuración el juego descargado instalado los gráficos la sensibilidad y has practicado tu aim en programas externos Toca aprenderte y actualizarte el meta. ¿Esto qué es? Saber qué armas son las armas del momento. Las armas que utilizan. Las armas que pegan más. Las armas que pegan menos. Para esto hay mil y dos mil y tres mil páginas. Hay mil y dos mil, tres mil canales. Yo, para esto, lo único que os recomiendo es... Os mata a alguien muchas veces... Imaginaos, estáis jugando Warzone y os matan siempre con la misma arma. Cogeos esa arma, intentad hacerlo parecida, intentad matar como matan a vosotros, se basan a aprender, no en copiar, eso es verdad. Aunque aquí os estáis copiando un poco. Pero bueno, aprendéis, aprendéis a base de hostias y cuando os matan, os fijáis en con qué armas matan. Y por proporción, con la que más os maten, en la que cogéis. Conoce la forma de jugar. Con esto que me refiero, esto es súper, súper, súper extenso, lo cual no me quiero enrollar aquí, pero lo voy a decir bastante sencillo para que no os volváis locos. Conoce la forma de jugar es, conoce cuando tienes que hacer un rush, conoce cuando tienes que rotar, conoce cuando tienes o por dónde tienes que rotar mejor dicho. ¿Esto cómo se consigue? Se consigue con tiempo, con juego y con muchos bot review. Quien no sepa quién es boss review es mirar tus propias partidas, mirar tus propios fallos y mirar los fallos y las partidas buenas de otras personas profesionales. Así que en esto no puedo dar ningún consejo, este yo creo que es el punto más difícil de todos, porque se gana con práctica. Conocer el juego, conocer la forma de juego y conocer tu forma de juego. Y esto bailado al séptimo punto, valora tus puntos fuertes y tus puntos flojos. Si eres malo en aim, practica aim. Si eres malo rotando, practica rotaciones. O sea, es una cosa bastante clara que está en todos los juegos. He hecho un tutorial de cómo se pro en Fortnite también y es que estoy diciendo casi los mismos puntos, porque... Es totalmente igual, tienes que aprenderte el meta, tienes que aprenderte el juego y tienes que aprender tu aim y tu forma de jugar. Octavo punto y uno de los más importantes, aprende de los mejores, pero no copies. O sea, si Flex utiliza una AK-47, aunque eso tiene un retroceso de locos, tú puedes utilizar una AK-47, pero a lo mejor, yo que sé, le pones otros accesorios. Aprende de los mejores, no copias, porque si copias al mejor, vas a llegar a lo mejor a su nivel, nunca le vas a superar. O sea, que lo mejor es que aprendas y de lo que saques de él y sus errores, lo conjuntes y puedas superarle, ¿se entiende, no? Y el noveno y más importante de todos los ocho puntos, y este es el último punto que os voy a dar, es disfruta jugando. Si no disfrutas jugando, si no disfrutas el momento, si no te diviertes jugando al Warzone o ningún tipo de otro juego, nunca vas a destacar ni ser uno de los mejores. Así que bueno, me he puesto motivo en el final, así que os pido por favor que os suscribáis, dejéis un like, petéis el vídeo a likes y a comentarios si queréis una segunda parte, explicando un poquito más lo de los gráficos, o simplemente pedirme lo que queréis, si queréis sensibilidad, otra cosa, lo que queráis, yo lo traigo al canal, ya lo sabéis, yo no, yo no pongo nada, no pongo ningún tipo de, de impedimento para vosotros, Si os quiero más que nada, así que nada, un besazo a todos, nos vemos en el próximo vídeo, y chao, chao.